Algunos han querido tener un grupo gratis porque no tienen Robux o por cualquier cosa Aquí vamos a conseguir hacerlo Pero sin Robux Algunos no tienen Robux y pues por eso entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ir al buscador de Roblox, un claim group finder de group climbing, porque tiene que ser de group climbing, porque si no, no es ese el juego. Le vamos a dar a play, vamos a esperar a que se nos cargue y cuando estemos en el juego vamos a empezar a hacer lo siguiente. Ok, pues ya estamos en el juego, lo único que vamos a hacer va a ser esperar a esto, ¿vale? Vamos a tener preparado esto así, ¿vale? Vamos a quitar esto, ¿vale? Y cuando terminemos vamos a preparar otra eh, página, ¿vale? Entonces aquí cuando, cuando aparezca un grupo, rápidamente vamos a copiar el enlace y lo vamos a pegar ahí arriba para poder... Hacer lo siguiente Lo que tenemos que hacer Es ser súper rápidos Esperar a que no haya mucha gente En una hora En la que ya no haya mucha gente Pues yo la he hecho hasta ahora A las 2 y 55 Pues no sé por qué Porque la gente estará comiendo No sé por qué Pero bueno Así que Aquí nos van a dar el aviso de que faltan 5 segundos dentro de lo que falte. Aquí van a poner, eh, faltan 5 segundos para que salgan nuevos grupos. Y por eso tenemos que ser súper rápidos. Ok, chicos, ya tenemos un grupo. Le vamos a dar Load info, load info, loa info. ¿Qué? No me vas, no me vas. Ayuda, no me vas. pues es... La de info Bueno, pues Le vas a dar a lo info eh, Vais a copiar el enlace Vais a ir aquí arriba, lo vais a pegar Y cuando entréis Pues le vais a tener que Por ejemplo, a ver, imaginaos Esto, aquí Imaginaos que es Este, el grupo que os ha tocado Y habéis copiado y pegado El enlace Vale, y es este. Lo que vamos a hacer va a ser ir a afiliados, vamos a darle a unirse al grupo y aquí eh, reclamar grupo. Y así ya lo vais a tener y va a ser vuestro. Y si tiene fondos, o sea, le vais a dar a configurar grupo. Configurar un grupo, tal. Y si tiene fondos, pues ya tendréis Robux y pues eso. Pues, os lo podéis dar a vosotros los robux que tengáis. Así que, adiós. Y os dejo con Camilo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante